Y eh, voy a dar la bienvenida en esta mesa redonda a tres de los representantes de los tres actores más relevantes en, en España en estos temas de la inversión responsable, las finanzas sostenibles y la inversión de impacto. Antes se comentaba la diferencia entre unos y otros, pues yo creo que ellos mismos os lo van a contar. Eh, por ir de lo, de lo pequeño a lo grande, <ríe> vamos a empezar por eh, por, por la inversión de impacto, si os parece, y por presentar eh, bueno, en primer lugar a José Luis Ruiz de Munaín, que es de spain -Nav, es el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto. Él es licenciado en Económicas por la Universidad de Navarra y eh, también un MBA por el, el, el IE Business School. Ha liderado la adhesión de España al Global Steering Group for Impact Investment, o sea, que es el, el, el GSG, el grupo global que trata estos temas. La pl principal plataforma para ese, el impulso de la inversión de impacto y actualmente es director ejecutivo de su consejo asesor de, de Spainup. Eh, Spain Up es el foro más reciente, yo creo de los... Bueno, no, creo que fue oficio. Ahí a ¿no? Pero... Eh, mm, Representa precisamente a lo que en el curso MOOC que comentábamos antes, desde la inversión responsable a la inversión de impacto. Representa el reto al que debe llegar la inversión financiera para contribuir a los ODS. Entonces, si os parece, voy a dar la palabra primero a José Luis. Para, eh, bueno, no, no van a hacer una presentación oficial, simplemente por pues, si quieres presentar brevemente lo que es un minuto Spain Snap. Eh, y luego eh, presentaré a los otros dos ponentes y mi intención es hacerles, hacerles una serie de preguntas y si hay dentro de los asistentes, tanto en internet como presencial, luego preguntas que se las formulen. ¿Ahora? Eso es. Eh, no, decía que muchísimas gracias Marta por la invitación. Eh, por invitarnos a participar en, en, como uno de los autores de, de la revista 17. Y, y bienvenidos todos. Eh, simplemente presentaré muy rápidamente lo que es el spin -up. Es la asociación sectorial que representa la inversión de impacto en España. Nacemos en junio de 2019 tras un proceso de adhesión al GSG. El GSG que responde, como bien decías, al Global Steering Group for Impact Investment que tiene su origen en la cumbre del G7 de 2013, liderada por precisamente Reino Unido, que como ya se decía anteriormente han sido un poco esos pioneros. Nosotros, eh, allá por 2018, España no formaba parte de este grupo amplio. Eh, el, GSG, eh, perdón, eh, evoluciona, el G7 evoluciona hacia el GSG, empiezan a adherirse nuevos países, España no formaba parte y bueno, un grupo de organizaciones pues, nos ponemos manos a la obra para efectivamente entrar. Y somos el brazo digamos, del GSG en España. Pues, bien, hay organizaciones del ámbito de la economía eh, social, economía alternativa, economía, fundaciones, hay también instituciones financieras, gestoras, un poco porque por, por ellos vean a, sí, quién a ver, nosotros, bueno, iba a entrar luego un poco en el detalle, nuestra manera de entender la inversión de impacto, pero efectivamente la entendemos no tanto como un activo financiero, sino como una filosofía de inversión que puede abarcar distintos activos, ¿no? Eh, por lo tanto, en la asociación efectivamente contamos con grandes fundaciones, consultoras, instituciones financieras, fondos de capital riesgo, que es un poco el origen de todo este movimiento y también eh, estamos muy pegados al entorno emprendedor y de la PyME, como se hablaba también anteriormente. Vale, pues por, eh, vamos a dar la palabra de nuevo a Julián, por ejemplo a Julián Romero, que además ha sido también coeditor en, en este número él es actualmente presidente del Observatorio Español de la Financiación Sostenible, OCISO. Eh, él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido representante de BBVA en los Green Bond Principles, estos a los que hacían mencionantes eh, desde 2014 a 2018, con lo cual ha, ha conocido de cerca la cómo se ha gestado este estándar. Y es miembro del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de las Finanzas Verdes en el Reino Unido, eh, o fue miembro en 2017, no sé si sigue siendo. Eh, Julián, si quieres aprovechar también para presentar a, a la organización a la que representas. Pues eh, muy rápido, muchas gracias Marta por la invitación y por la, la oportunidad de participar en, en, la, en la aventura de la, del número 5 de la revista 17. Eh, Deciros que OFISO nació en mayo del 2019, o sea, acabamos de cumplir dos años y básicamente es un foro eh, multisectorial independiente eh, de profesionales eh, de las finanzas sostenibles. Básicamente dedicado a, las, a los profesionales eh, de los equipos financieros, de empresas, uh, de compañías, de instituciones eh, financieras y de instituciones también de públicas. Eh, Intentamos promover las finanzas sostenibles y actualizar y hacer una, una labor de, digamos, de encuentro y de debate de todo el desarrollo de las finanzas sostenibles. Pues muchas gracias, Julián. Y ya pre presento a Andrea, que es la decana, porque representa a Spainship. Es el foro de la inversión responsable en España, que lleva ya más de 20 años y del cual pues, eh, la UNED también es socio fundador. Y ella es economista especializada en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, no sé por qué <risa> y, por, y por quién. <risa> eh, eh, ha sido estudiante en la UNED, gracias eh, Andrea por, por formar parte de, de los egresados de nuestro máster. Ha desarrollado además parte de su trayectoria profesional en organizaciones internacionales como la ONU, la OMS o el Parlamento Europeo y está aquí como eh, representante del equipo Spainship que es el foro, ya digo que lleva desde hace 20, 22 años ya. Se te ha hecho largo, 13. Ah, perdón, no, no, es verdad. <risa> Eso, efectivamente, fueron 10 años. Hace, hace dos hace años dos, fueron dos, los 10 años. años, me he equivocado. Bueno, será por, porque muchos llevan 20 años. Ahí. Ha sido muy intenso también. Sí. Vale, pues perdona. Eh, Andrea, cuando quieras presenta brevemente y luego ya formulamos las preguntas. Gracias, Marta, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo estar hoy en este foro, además, con tantos conocidos y, y colaboradores. ¿no? Eh, SpainSIF es la, la plataforma de encuentro multi-stakeholder eh, que lleva, pues, como comentábamos, 13 años en España, promoviendo eh, la inversión sostenible y responsable, entendida de igual manera que como España, como una filosofía de inversión que incorpora los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza en las políticas de inversión. Y es una plataforma sin ánimo de lucro, es una plataforma de encuentro formada por cinco grupos. Cuando digo multi-stakeholder no es algo de pasada, son cinco grupos además muy diversos y muy distintos entre ellos, ahora mismo estamos en 98 para 99 asociados ya. Y, en el, y es una mezcla, pues como digo, pues interesante y que además funciona por consensos. ¿no? El grupo 1 corresponde a las entidades bancarias y aseguradoras, están los principales grupos bancarios españoles, aseguradoras de mayor peso y algunas mutuas. En el grupo 2 están las empresas que gestionan los activos, tanto nacionales como internacionales, este es el grupo con mayor peso dentro de la asociación. En el grupo 3 están los proveedores de servicios relacionados de alguna manera con la inversión sostenible, desde proveedores de datos hasta, como no, las, en las instituciones académicas que aportan toda la parte de, de investigación y también de formación. En el grupo número cuatro están las entidades sin ánimo de lucro que tienen un doble, yo ya casi diría triple sombrero en primer lugar como sensibilizadoras, en segundo lugar como propias eh, propietarias de activos o, o inversoras de los activos y en tercer lugar también como expertas en las cuestiones de sostenibilidad que todos necesitamos para luego construir eh, productos ¿no? con criterios ASG y por último está el quinto grupo que esto llama mucho la atención y siempre hay que explicarlo que son los dos sindicatos mayoritarios de España porque tienen la conexión con toda la parte de previsión social complementaria de las, de las comisiones de control de los fondos de pensiones. ¿no? Entonces es una asociación eh, que lleva a cabo actividades de todo tipo, desde lobby hasta eh, generación de estudios, promoción, eventos, etcétera, pero que tiene ese carácter global de que muchos tipos de actores se sientan a hablar sobre esto sobre la mesa y que como se pueden imaginar en estos últimos años, la actividad que estamos recibiendo está siendo frenética. Pues muchas gracias a los tres y vamos a empezar con preguntas. La primera que quería eh, formularos a los tres y me gustaría que fuerais breves: es hasta qué punto el mercado de la inversión responsable y la inversión de impacto, las finanzas sostenibles, los instrumentos de financiación sostenibles, está madurado, eh, está madurando eh, en España y eh, qué instrumentos destacaríais como los más avanzados. Antes, en la sesión anterior, algunos se ha mencionado por ahí, pero yo creo que para. El público en general que nos atiende hoy sobre todo con esa misión de educar financieramente en la inversión y en las finanzas responsables bajemos a lo más eh, lo menos técnico e intentemos trasladar eh, cuáles son esos productos y si el, el inversor particular incluso puede alcanzar y acceder a esos eh, productos. Si quieres con el mismo orden que hemos hecho eh, José Luis Yo me centraré en... otra vez yo me centraré en en la inversión de impacto y dejaré a mis compañeros que hablen de, de la inversión responsable y sostenible. Eh, en primer lugar, hacer un poco de memoria cómo nace la inversión de impacto y dónde proviene. ¿no? Eh, la inversión de impacto nace en el mundo anglosajón y concretamente en Reino Unido, eh, liderado por el, por el que es nuestro presidente a nivel mundial, que es Ronald Cohen, y nace del entorno del venture capital, del capital riesgo, del private equity. No nace del mundo de los eh, activos cotizados, de los mercados financieros, nace de este mundo. Desde esta perspectiva, eh, creo que el mercado en España sí está madurando, pero todavía no está maduro. Eh, y la principal causa creo que ha sido eh, la fragmentación y la poca comunicación entre los eh, actores que han estado trabajando en esta materia. Y ese es precisamente el motivo por el que nace la asociación SpainNAP. Tenemos eh, en España eh, fondos de capital riesgo que ya llevan operando 10-15 años, algunos de ellos también eh, miembros de, de, de SpainShift, eh, y, y con resultados eh, muy positivos y sobre todo que empiezan a demostrar pues es una, una, una, realmente una experiencia empírica de que efectivamente se puede invertir con impacto y, esa y, esa, y, y hay una rentabilidad. ¿no? En relación a los instrumentos, eh, yo mm, me centraría en dos tipos, lo que conocemos como la financiación combinada, en primer lugar, o el blended finance, y en segundo lugar, que también lo comentaba eh, Pablo, antes los contratos de impacto social, mal llamados los bonos de impacto social. Eh, los contratos de impacto social es un instrumento eh, muy sofisticado, básicamente es una colaboración público-privada y también con el tercer sector, muy importante, de cara a la provisión de servicios sociales, donde cada uno de estos actores... Con un, eh, con un eje central que es la verificación del impacto y la auditoría, se reparten eh, riesgos y rentabilidades de cara a la provisión de un servicio social X. Eh, luego entraré más en el detalle para explicar algún caso concreto. Aquí en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, todavía no se ha lanzado ningún contrato de estas características. Hay una apuesta, tenemos... Eh, y aquí matizar un poco, porque parece que siempre hablamos de Reino Unido, de Estados Unidos, sin ir más lejos, Portugal y Francia ya han lanzado contratos de estas características. De hecho, Francia tiene previsto el año que viene eh, lanzar un programa fortísimo con presupuesto de más de 100 millones de euros para lanzar 50 contratos de estas características. Por lo tanto, hay una apuesta muy importante que además van a trasladar en la presidencia europea. Eh, aquí, lo más próximo que tenemos, ha habido varios intentos, ninguno ha cuajado y el que está más desarrollado es eh, eh, un acuerdo eh, que tiene el Ayuntamiento de Madrid con el Banco Europeo de Inversiones, donde está en curso un estudio de viabilidad eh, para un contrato de estas características. Todavía no han anunciado la temática, lo harán a finales de este año y, y pensamos que eso sí que va a ser un revulsivo muy importante para que otros municipios eh, o comunidades autónomas, tal vez el Estado, emprendan esto. Y pongo el foco sobre todo en municipios y comunidades autónomas, porque un reto que nos planteamos en este ámbito es que muchas veces eh, las competencias sociales están transferidas a las comunidades autónomas. Y eso es un, un, un reto adicional que tiene España, por ejemplo, frente a Francia, donde todo está centralizado en París. ¿no? Y en segundo lugar... Lo que, lo que llamamos los esquemas de blended finance, financiación combinada, eh, donde básicamente es una colaboración entre distintos actores eh, públicos y privados, donde se estructura un vehículo y cada uno eh, asume un perfil distinto de riesgo-rentabilidad. En los primeros tramos tenemos a fundaciones o a sector público que dicen mi intención eh, al crear este vehículo, es obtener un máximo de una rentabilidad de un X%, ¿no? pongamos de un 2% como un ejemplo que luego contaré. Por encima de esa rentabilidad, eh, eh, el exceso de rentabilidad se la paso al siguiente inversor ¿no? eh, y por ahí por encima al siguiente que ya estamos en los inversores institucionales. Esto lo que permite es eh, apalancar a través del capital público y filantrópico, la entrada de mucho más capital privado. ¿no? Este es un esquema que, que se está dando en España, tal vez no mucho y tal vez no con el nombre de financiación combinada, pero por ejemplo, eh, eh, los préstamos de NISA para las pymes, eh, eh, los avales no colaterales, eh, son esquemas muy interesantes, y que van a tomar, pensamos, mucha más fuerza con la llegada de los fondos europeos y concretamente con el programa de InvestEU, que también luego detallaré en más profundidad. Eh, bueno, pues eh, en principio yo, eh, eh, diría que hablar de madurez en un mercado eh, que en la realidad, aunque el profesor Antiveros hablaba de que el 2007, el primer bono verde, pero realmente no empieza a tomar, digamos, una cierta, un cierto tamaño hasta diría 2015, que los principios de los bonos verdes son 2014, pero yo creo que es el Acuerdo de París el, que, el catalizador ¿no? de, de este producto, pues decir que algo está maduro es muy, un poco atrevido ¿no? Entonces yo diría que hay diferentes grados de, digamos, de, de avance. Y en este sentido, eh, yo me ciño a lo que es eh, la financiación, o sea, los, eh, el volumen de, las, de, de la financiación que las empresas españolas eh, están tomando en, en, digamos, en, con productos sostenibles y, ten, y deberíamos decir que, que somos líderes. En, y os digo que recurrentemente en los tres, cuatro últimos años eh, España, el volumen de, de esa financiación en España hasta entre los diez eh, países eh, con mayor volumen del mundo. Pero además del, del dato cuantitativo, creo que es importante también señalar eh, algunas uh, algunos eh, informaciones o algunas notas cualitativas. Y es, eh, por ejemplo, la, eh, la importancia eh, de la participación del Instituto de Crédito Oficial en los principios de los bonos sociales de 2017, además de ser uno de los pioneros en, en emisión eh, de bonos sociales a nivel global. También diría, por ejemplo, la participación de Iberdrola en el Comité Ejecutivo de los Green Bond Principles desde hace ya varios años. Quiero decir que hay eh, elementos eh, que nos ponen en una situación bastante importante. Eh, también decir que todo esto se ha hecho, a, o todas estas cifras, eh, son previas a la emisión del Tesoro que probablemente habéis visto el mes pasado, y que no va a hacer sino consolidar, incluso eh, aumentar la, la posición de España. Otra forma de verlo también es deciros, eh, de, de, de ver la importancia relativa de esto, es que, decir que uno de cada ocho euros eh, que se financia por, que es financiado por empresas españolas se hace en formato sostenible. Estos son datos del primer semestre del 2021, el 2020 era uno de cada diez, pero es que hace cuatro años era uno de cada cien, o sea que... Eh, eso yo creo que relata también un poco la velocidad o la aceleración eh, de, la, de la maduración de, de, los, eh, de, de estas finanzas. ¿no? Productos, pues yo creo que se han nombrado aquí, eh, bonos, préstamos verdes, bonos, préstamos sociales y los sostenibles, que son una mezcla de ambos. Y también destacar, eh, que también se ha comentado previamente, pues los bonos o préstamos ligados a la sostenibilidad, que están eh, son muy, muy recientes y que probablemente tengan un, un crecimiento muy significativo en los próximos años. Tendencias, yo creo que las tendencias, eh, yo creo que significaría dos. Una, eh, la integración de las finanzas sostenibles dentro de la estrategia sostenibilidad de las empresas, esto es uh, algo... Eh, que sin duda eh, vamos, es imparable y no va, yo creo que va a ser imposible las finanzas sostenibles si no hay una estrategia global eh, eh, en cada compañía o en cada institución. Y luego el tema de impacto, ¿no? el tema de la, la, potencia, eh, la demanda de, eh, de métricas de impacto y la exigencia por parte de los inversores de, de, del impacto en las inversiones. Pues nada, Andrea, tu turno. Yo destacaría a nivel de mercado, a nivel del mercado de España, eh, tal y como lo venimos midiendo nosotros, que está muy basado en procesos de inversión, en distintas estrategias sostenibles que se pueden aplicar, desde excluir temas controvertidos de una cartera hasta Generar diálogo activo con las empresas para generar un cambio en las políticas respecto de sostenibilidad que llevan a cabo. Destacaría el mercado español que está, es cierto que un pasito por detrás de la media europea, pero evolucionando favorablemente en cantidad que no es tan relevante como que en calidad está habiendo un trasvase de fondos de activos gestionados con criterios ASG de estrategias menos sofisticadas a más sofisticadas, además siguiendo la, siguiendo la lógica de cómo una entidad se enfrenta cuando, a, a este proceso, ¿no? cuando quiere comenzar a gestionar y diseñar productos de inversión eh, sostenibles. Entonces hay una transferencia de estrategias de exclusión y best in class y screening basado en normas hacia estrategias de integración de la información ASG y de las estrategias de integración hay una transferencia a estrategias más avanzadas como puede ser la inversión de impacto o como pueden ser las estrategias de proxy voting, de ejercicio del derecho del voto del accionista o de diálogo activo con las empresas, ¿no? eso a nivel macro. ¿Qué sucede? Yo aquí no quiero ser triunfalista porque cuanto más crece y más se sofistica la práctica, también surgen nuevos retos. Eh, uno de ellos y para mí el principal ahora mismo es el, el de la fragmentación de mercado. ¿no? Nos enfrentamos a unos desarrollos regulatorios muy rápidos y corremos el riesgo de que si la supervisión financiera se hace distinta entre unos países y otros, lo que en un país se declara como un fondo sostenible de una categoría X en el país de al lado, el mismo fondo comercializado por una gestora internacional por ejemplo tenga una calificación distinta ¿no? eso es un escenario poco deseable y que corremos el riesgo eh, de incurrir en él ¿no? también eh, la complejidad en el uso de esas propias herramientas eh, nos puede dificultar mucho la tarea y tener el efecto adverso, el efecto desánimo ¿no? en, que, en que las finanzas sostenibles se conviertan en mainstream, es muy difícil ahora encontrar el equilibrio entre que el mercado crezca, porque todos queremos que crezca y cada vez se canalicen más capitales hacia los objetivos de sostenibilidad, pero que crezca con credibilidad y que además sea útil ¿no? Entonces, ese punto de equilibrio va a ser muy, muy difícil de encontrar. Y por último, por supuesto, la amenaza del greenwashing. Y yo ya no diría solamente el greenwashing, diría todo tipo de, de lavados. ¿no? Estamos a, a punto de incurrir ya en bluewashing, social washing, impact washing. Vamos a acabar hablando, me temo, del rainbow washing en cualquier momento. Entonces, esa es una de las, de las eh, grandes amenazas que yo veo. A nivel de tendencias en productos, por supuesto, la inversión de impacto, los formatos de Blended Finance, la inversión con ASG en renta fija, yo destacaría también la inversión indexada en sostenibilidad, que con sus luces y sus sombras está creciendo mucho y hay que tener puesto un ojo. ¿no? Eh, la inversión indexada es una invers es, es, se gestiona replicando el comportamiento de índices de referencia financieros. ¿no? Con la inversión indexada sostenible sucede lo mismo, pero con índices de referencia que incluyen calificaciones de sostenibilidad de los proveedores de datos. ¿no? Es exactamente lo mismo, pero con un índice sostenible. Dentro de ese segmento, que yo ya no lo calificaría de nicho de mercado, sino ya como clase de activo, eh, se está avanzando y además están desarrollando estrategias de inversión indexada, mejorada, que replica lo que sucede en el índice, pero sobre eso aplica estrategias de ponerse en contacto con, la, con las empresas de la composición del índice e intentar hacer eh, presión para que desarrollen mejores políticas de sostenibilidad. ¿no? Y tal vez también como producto destacaría los, los productos temáticos, comentaba alguien del público, la diferencia entre inversión de impacto e inversión temática desde luego que hay fronteras difusas en cuanto a la inversión temática, nosotros lo consideramos como fondos que tengan un objetivo ASG principal a la vez que consideran el resto de, de, de consideraciones mínimas, ¿no? puedes tener un fondo temático de lucha contra el cáncer o de agua pero tienes que tener unas salvaguardas sociales mínimas bueno pues en, en ese ámbito de los productos temáticos ahora es una super tendencia además de los climáticos los de los otros objetivos ambientales de la Unión Europea, los de agua, biodiversidad contaminación y economía circular y esas son las tendencias que yo destacaría en proyecto. Bueno pues vamos a hacer honor a la semana de la educación financiera y a poner ejemplos lo más eh, concretos y sencillos posibles. Empezamos José Luis. Sé que no es fácil explicar un, <ríe> un instrumento de Blended Finance, pero para el público que no es experto en finanzas, eh, ir a sobre todo evitar los tecnicismos y podéis, para con los casos que nos vas a contar, poner, ilustrar lo que has comentado antes teóricamente, ¿no? los dos modelos. Pues, eh, si queréis, empiezo con el, con, con el caso de contrato de impacto social y, y utilizaré el primero que se creó eh, en Reino Unido hace ya unos cuantos años en la prisión de Peterborough. Esto es una iniciativa donde, mmm, básicamente, el barrio de Peterborough, un barrio en el norte de Londres, tremendamente conflictivo, con una inseguridad ciudadana muy importante, porque el barrio acoge una prisión donde eh, cada x tiempo salen exconvictos, salen a la calle y con un grado de reincidencia muy importante. Eh, eh, lo cual acarrea evidentemente, uno, inseguridad ciudadana y un impacto social negativo y dos, un coste para las arcas eh, de la administración muy importante porque... Eh, en primer lugar, tienen que volver a, a detener a los exconvictos, eh, los vuelven a meter en la cárcel los, y los costes que acarrea, además de, como digo, esa inseguridad ciudadana, el, la huida de pequeño comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? En un momento dado, hay un consorcio de entidades no lucrativas, de proveedores de servicios sociales, de ONGs, que dan con una metodología que permite reducir ese grado de reincidencia una vez que el preso está en la calle de manera muy significativa ¿qué pasa? que para llevar el programa realmente a escala y obtener esos resultados hace falta una inversión previa eh, muy importante eh, que por las razones que sea la administración en cuestión de ese municipio no quiere asumir ahí es donde entran en juego los inversores de impacto ¿vale? es un tipo de inversor que eh, dice, bueno, yo eh, voy a hacer un cálculo de los costes eh, y de los ahorros que supondría esta intervención social eh, para la administración y también ese impacto social que generaría en estos barrios, porque se reduciría la, la inseguridad, eh, llegando a la conclusión de que si invierten en esta intervención social eh, el Estado o, o, o la administración en cuestión pues va a ahorrar X dinero. ¿no? Eh, entonces se pone en marcha esta intervención eh, con un condicionante y es que el inversor eh, se ve retribuido con cargo a ese ahorro que tiene la administración, pero en función de los resultados obtenidos, que antes se hablaba también, lo que viene siendo un contrato de pago por resultados. Vale. este programa bueno, pues tuvo una serie de ventajas el primero, impacto positivo porque el barrio era, como digo los barrios eran más, más seguros dos, la profesionalización del de sector social hasta el punto de que esa metodología se ha escalado a, también a nivel nacional y se está convirtiendo en una política pública de innovación social, tres, el Estado ahorra, o sea, da, lleva a cabo una intervención social a un coste menor y mucho más eficiente. Y cuatro, los inversores, muchos de los cuales eran fundaciones, donde antes simplemente hacían una, una, una donación, una subvención clásica filantrópica, eso pasa a ser, digamos, una inversión que de cualquier modo ya estaba perdida ¿no? y en este caso pues no. Entonces, este es un, un, el, el ejemplo clásico, fue el primero que tuvo lugar en el mundo. Hoy en día existen más de cuatro, 400 contratos de impacto social por todo el mundo. Y bueno, y luego, muy rápidamente, el esquema de, de Blended Finance y pondré un caso precisamente al hilo de la cooperación, al desarrollo que comentaban antes, donde... Eh, por cierto, está habiendo una apuesta, yo creo que cada vez más creciente, de pensar en cooperación financiera y no únicamente cooperación al desarrollo. Y aquí hay un caso pues, eh, muy conocido y relevante que tenemos en España, eh, que es el del fondo Uruma, de la gestora Gawa Capital, que también son miembros de los amigos de Spensif. Y esto es lo que han hecho, es el primer fondo de Blended Finance español y uno de los referentes en Europa han llegado a básicamente un acuerdo con, eh, por un lado, la ECID, eh, Cofides y una banca privada española que ha distribuido el producto y lo, lo explico un poco cómo han estructurado el vehículo. En primer lugar, a través de la ECID y del FONPRODE, como decía antes, han eh, establecido un primer tramo de pérdidas, ¿no? Eh, en este vehículo inversor donde todas las pérdidas por debajo de o por encima de las asume la ECID con ese eh, perfil de capital público más innovador. Eh, en segundo lugar, un tramo eh, desplegado a través de Cofides, de, bueno, todo el mundo Cofides la, la, la compañía para el comercio internacional en España, eh, donde básicamente COFIDES es el implementer partner de lo que es Agrify Fas Blended Facility de la Unión Europea. La Unión Europea está apostando con mucha fuerza por este tipo de facilidades. Y por encima, ¿vale? esto digamos que es el capital público que está dispuesto a asumir unas mayores pérdidas porque se ven como catalizadores del capital privado. Y por encima, entra en juego, como digo, una banca privada española muy importante que ha ayudado a distribuir este producto y a atraer capital privado de manera muy significativa, bueno, entre, sobre todo entre patrimonios, entre grandes patrimonios españoles. ¿no? E incluso por encima de este tramo, eh, y se hablaba también esta mañana, una aseguradora europea de referencia, una inversión institucional muy importante, que ya ha entrado por arriba del todo, ¿vale?, eh, también en este esquema. ¿Por qué? Porque la inversión institucional, pues por sus responsabilidades fiduciarias, tiene que hacer inversiones muy garantistas y, y, y seguras. ¿no? Entonces, este es un ejemplo que se ha convertido realmente, no solo en un ejemplo para España, sino para Europa, incluso reconocido por el Global Impact Investing Network en, en, en Estados Unidos y es un ejemplo muy pionero. También, ya por acabar, de igual manera al final que este vehículo se ha pensado para el ámbito de la cooperación, ¿por qué no llevarlo a cabo también a nivel doméstico? Se podría pensar en estructurar vehículos de este tipo para invertir aquí en España en los problemas sociales y medioambientales más acuciantes. ¿no? En el curso que os hemos presentado hoy, todas estas cuestiones y algunos casos que has mencionado aparecen, lo más digeribles posibles. Eh, es difícil hacerlo, yo no entiendo, pero os animamos a que lo, que lo veáis porque se, se, se cuentan algunos de estos casos. Eh, Julián, de nuevo. Bueno, pues digamos que es eh, quizá más sencillo y, y lo que probablemente conozcáis eh, más la, la mayoría de vosotros, un eh, bono verde. yo Os empezaría por decir que el origen viene probablemente la, de la demanda o de la sensibilidad que algunos eh, fondos de pensiones, eh, particularmente de Escandinavia, tienen eh, en los años 2005-2006, que básicamente eh, querían eh, utilizar su dinero porque, de tal manera que tuviera eh, algún impacto sobre el medio medioambiente, ¿no? que era su mayor sensibilidad en aquel momento. Y de, aquel, de, de entonces nace... Lo que es, fue el primer bono llamado verde, aunque antes hablamos del Banco Europeo de Inversiones, el primer bono llamado verde es del Banco Mundial y viene de esa de esa engagement o de esa eh, comunicación que hay entre los fondos de pensiones eh, escandinavos y el Banco Mundial. Eh, esto, digamos, que fue una semilla que no brotó hasta, yo creo, que, la, eh, digamos, que el acuerdo de, los, de los, los principios de los bonos verdes, que básicamente ponen de acuerdo a emisores, inversores, eh, intermediarios en un producto que básicamente eh, lo que hace es... Eh, bueno, yo te voy a prestar dinero, pero a cambio tú me eh, demuestras que lo vas a invertir en un proyecto, una actividad que tenga un efecto positivo para el medio ambiente. Eh, además, me a, no solo me lo vas a decir tú, sino que va a haber una eh, entidad independiente que va a certificar que, es, que ha habido ese, esa inversión y, eh, y luego me, va, me vas a informar también de los impactos. Eso básicamente es la esencia y eso es lo que bueno, pues, eh, ha tenido una, un crecimiento realmente eh, espectacular eh, en, eh, ante esos os daba una, una sensación de, de cuál ha sido el, el nivel de crecimiento. Un par de años más tarde, eh, digamos que se aplica el mismo concepto para, en vez de proyectos con una eh, clara eh, mejora, una clara, un claro beneficio para, para el medio ambiente, con un claro beneficio para, eh, para un cierto grupo social eh, y que se, prácticamente se hace un... un copio y pego eh, de los principios y surgen los principios de los bonos sociales y por tanto desarrollo de los bonos sociales esto eh, como decía ha ido evolucionando quizá la novedad eh, que estamos viendo ahora es que nos hemos encontrado, o el mercado se ha encontrado con que existía una serie de sobre todo corporaciones que tenían difícil acceso, pues bien porque no tenían proyectos o actividades que fueran realmente beneficiosas para el medio ambiente, no quiere decir que no fueran, que fueran perjudiciales. ¿no? Y en ese sentido, pues en el, en el verano 2019 eh, saca un producto que básicamente lo dices, bueno, yo lo que eh, no, os voy a, no, no me comprometo a un proyecto en particular, sino que yo tengo un compromiso que va a ser elevar, elevar mi mix energético, de tal manera que las eh, energías renovables van a pasar del, creo que es del 45 al 55% en cinco años. Contra ese compromiso, eh, me vais a, a dejar el dinero. Y eso es un poco, eh, el, digamos que la tendencia, lo que está ocurriendo ahora y que está permitiendo a empresas que quedaban fuera porque no tenían credenciales suficientes para, hacer, eh, para cumplir con los, con los principios, eh, está haciendo que esto crezca multisectorialmente y, y también geográficamente, pues porque eh, eh, da cabida y tiene un, un, digamos, un abanico, un, un universo mucho más grande, de una potencialidad mucho más grande. Bien, y Esa transición a la que hacía antes referencia, a Pablo, tan necesaria, porque efectivamente de lo que hablamos a veces son nichos, pero hay que ser conscientes de que buena parte de la producción y de la economía y la actividad económica pues no es tan verde, es más marrón. ¿no? Entonces, esa transición y, el, y ese compromiso en esa transición yo creo que es la clave. Eh, Andrea, ¿nos puedes contar algún ejemplo, alguna así avanzado, ya que lleváis tantos años trabajando en esto? Sí, hombre, en el, en el paraguas de las finanzas sostenibles, si lo no entendemos como paraguas, hay de todo, ¿no? Hay desde hipotecas verdes para el inversor minorista o prestamos al consumo sostenible vinculados a la compra de un coche con bajas emisiones o a la reforma de un inmueble para que tenga una mejor eh, performance energética, pero sobre todo el, el instrumento estrella, diría yo, son los fondos de inversión, ¿no? Entonces, a la hora de, de manera genérica, a la hora de construir un fondo de inversión, el gestor lo que hace es, sobre el universo invertible de empresas y proyectos, incorporar de alguna manera, hay muchas maneras, la información de sostenibilidad de las empresas y los proyectos y reportar sobre eso y elegir a las empresas, bien premiando a las que tengan buenas prácticas o castigando a las que no las tengan tanto, dentro de la selección de, de valores que hace para su cartera de inversión. ¿no? Yo, como un ejemplo muy avanzado, y además es una historia que yo creo que a todo el mundo se le queda mucho en la cabeza, a los iniciados y a los expertos y a los no expertos y a los no iniciados, es el, el tema del engagement colaborativo. Y esto suena súper complejo, pero no lo es. Eh, y os voy a poner el ejemplo de Climate Action 100 Class. El gestor de activos coge la, la cartera de valores y decide eh, seleccionar empresas que sean. Muy contaminantes. Vamos a ponernos en el supuesto de que va a seleccionar las 12 empresas más contaminantes del mundo y compra muchísimo de esas empresas. Compra tanto que le permite sentarse en las juntas de accionistas, en las juntas de propietarios de la empresa cada año. Esto muy pocas gestoras de activos lo pueden hacer, antes de comentaba BlackRock tienen que ser enormes, pero también lo pueden hacer las más pequeñas, compran a poquitos entre todas y luego se juntan en iniciativas sectoriales para que un representante de todas esas gestoras que tenga, me lo invento, un 2% de la empresa X en el norte de Rusia, se pueda sentar en el, el día de la Junta de Accionistas y emitir un voto. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Cuando se compra mucho de las empresas más contaminantes, que se sienta el representante de, en este caso podría ser Claimer Action 100+, que es un conglomerado de treinta y pico gestoras de activos en la Junta de Accionistas, y levanta la mano y vota en contra de la remuneración de los directivos de la empresa y exige a cambio para votar a favor que haya un plan de descarbonización o un plan creíble, y robusto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de esas empresas. Esto es una estrategia que evidentemente es muy compleja porque requiere poner coordinar a empresas que entre ellas son competidoras en una plataforma por un fin común pero que tiene una efectividad tremenda a la hora de realmente reducir eh, las emisiones de gases de efecto invernadero. Un porcentaje altísimo de esas emisiones se concentra en menos de 20 empresas en el mundo. De manera que eso es una de las estrategias que yo hablaba de diálogo activo y demás un aterrizado sin decir nombres de empresas o gestoras, no porque no sea público, esta información es pública, sino porque estaríamos toda la mañana eh, es un ejemplo que yo creo que a todo el mundo se le queda en la cabeza como una estrategia que puede llevar a cabo un gestor o un grupo de gestores de un fondo sostenible. Muchas gracias, Andrea. Ese activismo ¿no? accionarial o esa involucración al engagement, que son términos que se utilizan y que, bueno, ya en alguna ocasión en España, a título casi más más anecdótico y más eh, eh, ya, recuerdo yo cuando alguna gran compañía salió a bolsa <ríe> eh, Estoy hablando de Inditex, nada más y nada menos, ¿eh? y hace ya bastantes años que está en bolsa, pues alguna organización no lucrativa, alguna ONG hizo alguna cosa de este estilo. Ya digo que, que con un carácter mucho más reivindicativo que no por la potencia que puedan tener a la hora de presionar con un 2% del capital de una empresa. Eh, voy a dar... Eh, tiempo ahora porque había alguna pregunta más, pero no querría que los participantes que estáis aquí y alguno que está conectado eh, formuláis las preguntas que queráis. Eh, hay un micro si alguien quiere preguntar. Eh, es el momento. Eh, me parece Eva que había alguna de fuera. Sí, vale, para ver. Para... Sí, dice, ¿ven posible que toda la financiación UE que llega a los Estados miembros esté limitada al cumplimiento de los estándares verdes que han comentado de los hechos financiables, es decir hay garantías de que, de que se destine al uso para el que está previsto esa se la tendríamos que haber hecho a lo mejor a Emilio, pero ya, ya que estáis eh, Julián. Bueno, si, si quieres, vamos a ver el dentro del Next Generation eh, el, la Unión Europea a eh, creado o ha listado un programa de mil millones de euros eh, eh, de tal manera que se compromete a hacerlo vía bonos verdes. En ese sentido va a tener las garantías que tiene cualquier otro bono verde en el sentido de eh, bueno, tener que reportar sobre los proyectos en los que se va a invertir y luego eh, que alguien independiente eh, certifique que se han que se ha, se ha habido esos desembolsos y los impactos que conlleva. En ese sentido parece que toda esa emisión va a va a ir, se va a canalizar vía, vía bonos Verdes. Sí, un poco en línea a lo que comentaban antes, ¿no? la transparencia y cómo la canalización a, tra a través de los mercados de capitales, en aquellos que tenemos más tradición de bancarización, es más transparente y por tanto se puede controlar más el uso, ¿no? que no si se destina a, a, a bancos que luego intermedien ¿no? y también tenemos precedentes con el, con la crisis financiera donde a pesar de, de que se inyectaba dinero para que se prestara a la economía real luego no, no trascendía ¿no? Eh, alguna otra pregunta más aquí sí eh, eh. gracias el ejemplo que ha puesto eh, del caso de Londres, de la reinserción de los reclusos, no me queda claro que sea una inversión con impacto. Aquí la única diferencia que yo veo es que es, eh, se paga contra resultados, pero es una fundación, o sea, es lo que se ha hecho toda la vida en las organizaciones sociales de la sociedad civil. Aquí lo que cambia es como la modalidad de yo quiero unos resultados y te reembolso lo que ha gastado. Pero igual los estados tienen muchísimas convocatorias a las que acceden las fundaciones y para trabajar temas como ese en muchos países, o sea, que no veo la diferencia. Insisto en lo que dice la joven, que hay una frontera muy difusa en todo el marco teórico que se está creando en torno a este tema. Me parece como lo mismo a lo que pasó con el tema del emprendimiento social desde el año 2008, que en 10 años hay muchas cosas que todavía no podemos digerir en, en cuanto a los conceptos. En, en realidad yo creo que sí que hay una distinción importante. Históricamente las fundaciones no han sido inversoras. A las fundaciones por definición han sido grandes donantes filantrópicos. Lo que estamos planteando aquí es que la fundación, y solo hay algunas, no todas, evidentemente las que tienen potencia financiera, las patrimoniales, y otras eh, usen su financiación o parte de su financiación, porque esto no se trata de… Eh, digamos de, de una lucha de poderes entre la filantropía clásica ¿no? y, y, y, y la inversión de impacto. Pero sí que hay una cierta novedad ahí en cuanto a que, como digo, estas fundaciones, estos inversores de impacto, si es esto, nosotros entendemos la inversión de impacto no solo como eh, algo eh, enraizado en el mundo de las gestoras, de los fondos de inversión, sino también... De, de fundaciones o incluso de determinadas entidades bancarias como la banca ética y la banca social. ¿no? Por lo tanto, sí que hay, no sé, tal vez no me he explicado con, con claridad y si quieres luego lo comentamos un poquito más, pero sí que ahí hay, hay un cambio de modalidad importante. Y respecto también un matiz al tema del emprendimiento social, totalmente de acuerdo, ahí hay una, una, un debate importantísimo en torno a lo que es la economía social clásica que lleva muchos años haciendo impacto a través de las empresas, empresas de inserción, centros especiales de empleo y luego una corriente muy potente que está llegando, es verdad que el mundo anglosajón que se conoce como las empresas con propósito, todo el movimiento de B Corp y, y todo esto. ¿no? Y es verdad que hay, hay dos corrientes que van en paralelo y que, que yo creo que se están encontrando, o desde luego desde el SpainNav estamos haciendo esfuerzos muy importantes para que se encuentren. Y ahí en Europa hay distintas corrientes. En, en, en Francia la, cualquier empresa social se entiende como una empresa de la economía social, una economía social que se está modernizando muchísimo y está empezando a colaborar mano a mano con las empresas y, y entidades financieras clásicas, ¿no? En el caso de España yo creo que también van por ahí, igual vamos un poquito más por detrás, pero también hay avances muy importantes en ese sentido. Pero totalmente de acuerdo contigo en que es, es difuso, esto es un, un, un debate y es algo que está realmente, ahora es cuando después de 10-15 años la gente y el mundo de la academia también lo está empezando a investigar eh, seriamente y se están empezando poco a poco a llegar a las primeras conclusiones, pero de acuerdo en que todavía son los primeros días. Si me permitís, eh, también en referencia a los, a los dos comentarios, me gustaría dar un ejemplo de, de la frontera difusa, pero no tan difusa entre el temático y el impacto, porque parece que hablamos de conceptos todo el rato y no aterrizamos. ¿no? Eh, en un fondo temático, por ejemplo, de género, un gestor coge el universo de inversión y selecciona, voy a poner un ejemplo, empresas que tengan al menos un 50% de mujeres en los, en los cargos ejecutivos de la empresa. Eso es un fondo temático de género. Puede ser de cualquier sector, puede ser de cualquier matiz, pueden ser proyectos, pueden ser empresas. En el caso de la inversión de impacto se dan muchos más requerimientos que además están en constante evolución porque eh, son, son criterios que están vivos y es una estrategia con muchísimo potencial y que está en constante debate ahora, pero son inversiones que, eh, donde el impacto tiene que ser intencional, tiene que estar cuantificado a priori a la hora de hacer la inversión. Eso en un fondo temático no sucede. Eh, el impacto tiene que ser medible al 100% y además tiene que haber comp componentes de adicionalidad. ¿Qué es esto de la adicionalidad? Que es un palabra que vamos a oír yo creo que más a partir de ahora. Eh, tiene que aportar capital en circunstancias en las que normalmente el mercado no hubiese aportado capitales a ese proyecto, a esa empresa. Si Inditex ahora de repente presenta, no sé cuál es el caso de Inditex, eh, un más, un, más de un 50% de mujeres en los órganos directivos recibiría fondos de un fondo temático de género sin atender a que cualquier otro fondo seguramente hubiese puesto por otras razones dinero en acciones de Inditex en el caso de la inversión de impacto hay que demostrar que no se hubiese puesto dinero ahí de otra manera. De manera que sí hay fronteras pero cada vez se tecnifican más, los límites de esas fronteras sí son difusos muchas veces, pero bueno, hay trabajos teóricos y hay grupos de expertos ya en varios foros que están trabajando sobre esto y se está avanzando. Y sobre el marco normativo sí que es eh, cierto que hay, hay preocupaciones sobre cómo los fondos van a aterrizar y si van a ser creíbles, pero yo sí que una lanza a favor del marco normativo, a favor y en contra, y es que los requerimientos ya para ser considerado como finanza sostenible, como finanza verde, porque la parte climática está más desarrollada, son tan complejos que yo dudo que a nadie le compense ahora mismo eh, autoproclamarse como financiación verde bajo el marco europeo, porque eso lleva detrás una trabajera impresionante y eso tiene sus pros y sus contras no eh, puede tener el efecto de desánimo pero sí que ahora mismo los que se vayan a proclamar o autodivulgar auto como verdes dentro del marco de finanzas sostenibles yo creo que debemos atribuirles un, un mínimo de, de robustez y de, y de credibilidad a la información hasta que se demuestre lo contrario porque va a exigir mucho trabajo y mucho tiempo y muchos recursos eh, Un poco por añadir también alguna cosita eh, en ese ánimo de difundir y de propiciar os aconsejaría, lo van a sacar ahora el nuevo informe de la Fundación ANESBAT, que invierte con criterios de impacto y que tengo la suerte de participar en, en el Consejo Asesor, de manera muy sencillita eh, in, eh, explican eh, en qué fondos y cómo consiguen ese, ese propósito y esa adicionalidad. Porque efectivamente, como antes comentaba José Luis, eh, no es, eh, el inversor privado muchas veces no entra si no hay una garantía detrás o no hay un soporte, llámese la Agencia Española de Cooperación, Europa, o, y el inversor privado más propicio a hacer ese tipo de cosas son o bien fundaciones patrimoniales que tienen afortunadamente un patrimonio que gestionar y que en lugar de gestionarlo en los mercados financieros sin cuestionarse el dónde va ese dinero, hacen de esa inversión una inversión responsable, más allá de que luego hagan sus, eh, su acción filantrópica que va a, va consigo, ¿no? en, su, en su misión social. Eh, no sé si hay más preguntas, creo que sí. Sí. Hola, buenos días. Eh, me llamo Gonzalo, Gonzalo Figuera. Eh, os quería hacer una pregunta en torno a una cuestión. Bueno, lo primero, muchas gracias. Me ha encantado la, la mini jornada, todo lo que se ha hablado, Tiberos, lo del el, el rainbow washing, que no lo había oído nunca con esa. Eh, me gustaría saber qué opináis del vínculo entre lo social y lo verde porque quiero hacer una comparativa, ¿no? O sea, quizá históricamente asociamos lo verde con algo ¿no? bueno, positivo, ir hacia eh, ¿no? las renovables, todas estas cosas. Pero hago un paralelismo con la otra revolución que me ha tocado a mí vivir, que ha sido la de lo digital, ¿no? Donde al principio era digitalizamos, esto es bueno, va a todo el planeta y no sé qué, y luego nos hemos dado cuenta que la transformación digital también ha dejado gente por el camino y no sabemos si el mundo es más, eh, menos desigual, por ejemplo. Antes de lo digital o después. ¿no? Me da la sensación de que ese desacoplamiento entre el carácter social y el carácter medioambiental está ocurriendo y que ahora lo que están apareciendo son unos mecanismos muy bien engrasados para que el mundo financiero se canalice hacia lo, lo medioambiental, se resuelva el cambio climático pero mmm, a lo mejor es una, un ciclo más, entonces nos parece que estamos en la gran eh, oportunidad de nuestra vida, este es la, la, la, la gran, el gran momento de transformar la economía y tal, y resulta que no que luego vendrá la... O sea, resolveremos el cambio climático y luego empezaremos con las biotechs y no sé qué y la, y la capacidad de alterar el, ¿no? los temas eh, biológicos, entonces es vosotros que tenéis un, una visión ¿es realmente algo tan transformador lo que está pasando? ¿el Green New Deal es la oportunidad del, del siglo o dentro de 15 años habrá, habrá otra crisis, perderán los de siempre y estaremos en la siguiente transformación con gente, una nueva generación que, que volverá a repetir lo mismo. O la pregunta, ¿cómo podemos preparar a, a esos siguientes para que por lo menos eh, no vuelvan a pasar exactamente por, por lo mismo? Gracias. Bien, Julián, alguien de la mesa, incluso Pablo, si luego te animas. Bueno, eh, la pregunta tiene, tiene tela porque es a largo plazo y yo te diría eh, que en la práctica eh, sí que, eh, o sea, que la desconexión quizá no sea tanta y la, el, todo el tema social se ha, se ha venido con un poco de retraso, pero se ha ido incorporando eh, cada vez más a, las, a, a, a, a lo que es... Eh, los productos sostenibles o las finanzas sostenibles. Eh, ha habido, yo creo que algunos, uh, algunos factores, y por ejemplo, yo creo que la, la pandemia ha sido un catalizador eh, de ello. Lo que sí que eh, se, eh, yo creo que se, se observa, y yo creo que es una tendencia que va a seguir, que va a continuar, es que el peso tanto del, de los productos sociales como de los eh, medioambientales, eh, propiamente dicho, van a, a, a tener un mayor, o, o, una mayor importancia dentro de lo que es la inversión, eh, la inversión institucional, que son los grandes capitales eh, eh, a nivel global. Y eso, eh, no sé qué consecuencias o si va a transformar el mundo, eh, completamente el mundo y no va a volver a pasar ¿no? dentro de 15 años, pero sí que creo que tiene una, una importancia importante eh, eh, muy grande en el, en el cómo dentro de probablemente 10 años eh, eh, esté configurado, el, digamos que los, eh, las distribuciones de capital y cómo los capitales eh, se dedican a, a problemática social y medioambiental y, y los que no. Y yo creo que eh, no sabría valorarte, pero sí que observo que eso va, va a cambiar y va a permitir que haya más capital disponible para, para, eso, para esos problemas. Y en esa medida, si son capaces de solucionarlos todo, o solo parte o tal, ya no me atrevo a... Pero sí que creo que son, transforma, son transformadores. Yo a veces pienso, en todo esto es muy importante el perfil del inversor. Ese seguimiento que el inversor proactivamente quiere realizar de esa inversión, verificar ese impacto, estar precisamente con esa implicación accionarial, emitiendo votos, etcétera. Claro, imagínate un mercado, que esto está creciendo mucho, imagínate una emisión de bonos verdes que realmente entran unos inversores con ese espíritu, pero luego inmediatamente después se vende el mercado secundario y entran otros tipo de actores que no tienen ese perfil. Entonces hay que tener mucho cuidado con perder el verdadero foco de ese perfil del inversor. ¿no? Y yo creo que en algún momento este tipo de gobernanza de estos mercados habrá que meterle mano también a este tipo de cuestiones. ¿no? Porque además cuando de alguna forma empieza a funcionar ese mercado secundario existe un grado de apalancamiento que hemos visto que en otras crisis ha sido realmente excesivo en algunos momentos y que se tiene que gestionar. ¿no? Todos los procesos de titulización, etcétera, de estos activos van a estar ahí el día de mañana. ¿no? Y eso es una cuestión que, que es importante, definir muy bien ese perfil del inversor y esa implicación, que no se pierda el foco. ¿Eh? Y luego otra de las cuestiones también es un poco ese discurso de la sostenibilidad ASG como puerta de entrada a rentabilidades. Esto que si es así, que debe ser así, porque incluso Acumen en, en África, en proyectos de impacto social, lo desarrolla y que es bueno también en términos de sostenibilidad. Bueno, yo pienso que quizás es un discurso en términos de ISR, de los grandes mercados, etcétera, gestoras de activos, pensar más en un discurso de protección de riesgos frente a riesgos medioambientales y de reputación, más que de entrada a rentabilidades. ¿no? Efectivamente, los comportamientos de volatilidades, etcétera, a largo plazo, tienen un comportamiento que al menos, bueno, pues es positivo. Pero en el corto plazo los mercados a veces eh, son caprichosos. Y en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado para no vender cosas que luego eh, nos vengan en contra. Gracias, Pablo. José Luis, un segundín porque voy a leer y ya luego une islas y ya cerramos porque vamos mal de tiempo. Hay una persona que ha levantado la mano, si sigue ahí es Carmen Miguel Vicente, si quiere eh, hablar pues le activan el, el micro y mientras se activa traslado también otra pregunta de Ana Méndez en la que dice eh, ¿Veis posible la viabilidad de esta transición energética con la actual crisis energética que se está viviendo a nivel global? Como ejemplo pone el de Endesa, que ha decidido tener el cierre de la central de Aspontes para una posible producción de energía térmica, ya que se prevé una subida aún mayor de la factura de la luz junto con un invierno más frío. Es compatible esto, que está, es algo coyuntural, es algo mm, provocado también por este cambio de, de producción energética. Y no sé si Carmen... Eh, sí, eh, Carmen, ¿pueden, eh, podéis activar el micro de Carmen, están diciendo en el chat. No sé si lo tengo que hacer yo o ellos, ¿verdad? Vale, si queréis ir pregunt eh, en el momento que... Creo que está activado, ¿eh? por lo menos yo lo veo activo. ¿Está activado ya? Sí, sí Hola, ¿puedes bueno. Carmen? Sí, bueno, sí. <ríe> mi intención no era uh, participar, pero a, a raíz de la anterior intervención en temas de políticas sociales, sí que me gustaría uh, saber si se están teniendo en cuenta, sí que ha habido una respuesta y sí que es verdad que va con bastante retraso esa política social, la palabra social, porque, eh, bueno, estoy dirigiendo trabajo fin de máster en este sentido. Soy profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid y e incluso en el propio estudiantado está costando bastante trabajo visibilizar la parte social, porque no, no, no, se, no se contempla, ¿no? Siempre se habla de medio ambiente, sostenibilidad, pero la parte social, la parte humana, que considero que, que es importante. Y eh, la intervención que ha comentado eh, el ponente de la mesa dice que, que sí que va con retraso y de aquí a diez años pues, habrá una visibilización. Pero mi pregunta es sobre las políticas actuales. ¿Se está introduciendo esa, esa eh, palabra o ese término social e inclusivo? Pongo un ejemplo. Nosotros hemos creado un, un curso muy breve, pero bueno, creo que es importante, que se llama voluntariado social sostenible e inclusivo. Porque una cuestión es la sostenibilidad social, pero que sea inclusivo para ciertos perfiles de, de ciudadanía o de personas, creo que también es importante en estas políticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, si os, os pediría brevedad para ver si somos capaces de terminar en dos o tres minutos y ya eh, cerrar el acto. Gracias. Yo muy, muy rápidamente... O sea, nosotros sí que pensamos que hay un desacople entre lo verde y lo social. Y creo que un claro ejemplo, y ha sido espectacular la ponencia de Ontiveros, pero la ha enfocado al 99% de los temas verdes. Bienvenidos sean. Eh, creo que hay algunos países que sí que están avanzando en ese sentido. No sé si se ha hablado mucho de bonos verdes esta mañana. El Green Bond Plus que ha emitido el Tesoro Inglés con, con elementos sociales, con co sociales. Muy interesante, ¿no? También otro ejemplo, la SFDR. Eh, que salió hace unos meses ¿no? artículo 9 6, 8 y 9 donde eh, hay quien está asociando el artículo 9 a la inversión de impacto eh, tiene un foco muy muy muy muy importante en el elemento verde y no tanto en el elemento social, por lo tanto eh, nosotros sí que ese es un tema que en fin, desde la inversión de impacto nos preocupa un poco y luego en respuesta al comentario del de, de oyente en fin, eh, sí que pensamos que eh, la, o sea, la política social en España, las políticas sociales tienen que ser mucho más innovadoras y mucho más basadas en resultados y en innovación. O sea, si somos capaces sin innovar en otros sectores, ¿por qué no lo seremos capaces también de hacerlo en el ámbito social? Eh, y un poco al hilo del ejemplo que ponía antes sobre la, las presiones. Muy, muy brevemente, yo... Eh... Me van a disculpar si me centro mucho en la parte regulatoria porque es a lo que le dedico el 90% de mi tiempo en los últimos meses. Eh, sobre el, el desacompasamiento entre la parte social y la marrón y la, y la verde, efectivamente existe. A nivel regulatorio se ha entendido con un sentido de urgencia que había que empezar por las cuestiones climáticas. Incluso dentro de las cuestiones ambientales se está dando preferencia a las climáticas sobre otras que también son de muchísima urgencia. ¿no? Eh, y se está comenzando ahora a intentar comple completar el círculo con cuestiones sociales y cuestiones de gobernanza. Estamos en el desarrollo de una clasificación de actividades verdes llamada taxonomía, con unos umbrales por actividad, se pueden considerar con un impacto positivo ambiental o no. Y en paralelo se está intentando comenzar con el desarrollo de una taxonomía social. Esa taxonomía social presenta unos retos que la verde no presenta y alguno podría estar pensando, sí, medir la las métricas sociales son más complejas de conseguir que las verdes. Yo ya no diría necesariamente que más complejas son más recientes, pero establecer por regulación un listado de actividades sociales con un impacto social positivo consume muchísimo más capital político que en el caso de las verdes, porque no se considera eh, como algo aceptable en la calidad de una vivienda social de, de una manera igual en un barrio que en otro, ya dentro de las mismas comunidades o cuestiones culturales como el tabaco, el alcohol o incluso cuestiones de defensa chocan frontalmente con la soberanía de los estados miembros de la Unión Europea, de manera que hay unos retos en el desarrollo de taxonomías sociales que no se presentan en el de verdes. En el de verdes y ligado con la crisis energética se presentan otros retos políticos porque precisamente el desarrollo de esa taxonomía verde europea se ha chocado frontalmente con las tensiones políticas respecto a el gas natural, respecto a las energías nucleares, respecto a sectores como la agricultura, que son también de mucha controversia política y que dependen, son tan importantes que ya dependen incluso de otras agencias más allá de las herramientas de inversión sostenible que se estén poniendo a disposición. ¿no? Entonces, por esa vía pues, hay retos y, y sí, hay un, hay, está descompasado, pero sí se está trabajando en lo social, aunque yo soy optimista, entiendo que va a llevar más tiempo eh, que lo verde. Ahora, las referencias que se hacen a lo social en todas las políticas de sostenibilidad relativas a finanzas tienen que ver con unas salvaguardas mínimas y con el concepto de transición justa. Dentro de la transición energética el concepto de no dejar a nadie atrás y siempre se reserva una pequeña parte de la dotación de fondos públicos o una coletilla de salvaguarda de no hacer daño significativo a los objetivos sociales, pero porque se es consciente de que eso está desacompasado y por eso se incluye. No obstante, el reto es que se avance a la misma velocidad en transición justa que en transición energética para que efectivamente lleguemos a tiempo en los dos ámbitos que el uno sin el otro, como se ha visto además a través del primer confinamiento, el uno sin el otro no pueden coexistir muy brevemente, pero yo creo que subrayar lo que acaba de decir Andrea eh, que para taxonomía verde se han, se han eh, incorporado, cosa que no estaban los primeros borradores salvaguardas sociales y me parece que, eh, que tú comentabas eh, antes el, el, el acuerdo de principios rectores de, de Naciones Unidas y Derechos Humanos eso es una salvaguarda que se ha incorporado para considerar una actividad como verde, o sea que sí que hay cierto eh, en acoplamiento, ¿no? Eh, al menos regulatoriamente. Bueno, pues yo creo que si os parece ya fuera de hora, pero yo creo que merecía la pena por lo menos escuchar la voz de, de los oyentes, eh, agradeceros de nuevo el que estéis aquí todos. Eh, ha sido nuestro primer acto, yo creo, presencial en, en dos años, año y medio. Eh, esperemos que podamos celebrar más. Eh, gracias a los que nos seguís por internet, eh, quedará grabada imagino la, la sesión, con lo cual se os enviará enlace para poder eh, digerir todo esto un poquito más. Os animamos a que os, os registréis en el curso. Eh, hemos intentado hacerlo más asequible estos, estas cuestiones que como veis son complejas y, y además cambiantes, con lo cual pues eh, esa era la misión. Y, y sobre todo a los otros dos intellectual outputs que han mencionado, que quizás algunos de los que ya estáis más versados en los temas financieros podáis hacer, el, el que ofrece la Universidad de Linchestín también en gratuito sobre eh, finanzas sostenibles dirigido al mundo a, a, a estudiantes de, de posgrado o a, a los profesionales que el día a día os, os, os come y que seguramente no tengáis ni tiempo ni, ni capacidad para poder formaros en estos temas y ese es el objetivo del tercer Output que, que saldrá yo creo más bien en enero, una cosa así, que sacará la Universidad de La Sapienza y Unitelma. Muchas gracias de nuevo, ¿eh? Animo con el curso que comienza, casi este es el acto de inauguración del curso y gracias también a nuestros estudiantes que seguramente nos han seguido, los estudiantes del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa que la YAUME, Primer y la UNED dirigimos desde hace muchos años. Espero que haya servido y gracias de nuevo. Un saludo.